si es una iniciativa ciudadana que busca crear un vínculo humano entre los recicladores y los vecinos. Entonces lo que buscamos es que la gente aprenda a reciclar, a separar correctamente sus residuos y que también identifique su reciclador de base. Buscamos también fortalecer a los recicladores de base que se encuentran en, la, en las calles para que brinden un servicio de recolección diferenciada, eficiente y en contacto directo con la ciudadanía. Somos 10 mujeres, 9 mujeres y un hombre. Eh, tenemos una de la tercera edad. Que asociar, que tenemos que asociarnos, porque si no nos asociamos nos vamos a quedarnos sin trabajo que asociar es mejor. Y en verdad que siendo asociado es mejor, conocimos mucha gente, ya sabemos, nos enseñan más cosas, nos vamos por todo lado, somos ya visibilizadas por todo lado y reconocidos de todos los ciudadanos. Es una excelente iniciativa. Yo sí había escuchado, pero es la primera vez que puedo compartir con alguien que realmente hace reciclaje, que nos enseñe cómo reciclar de una mejor manera. Y, y creo que todos podemos apoyar y dar nuestro granito de arena para que estas mujeres puedan tener un trabajo también un poco más digno. ¿no? Es súper importante que nos enseñaron cómo reciclar en casa, creo que nadie lo hacía bien mismo que uno pueda aportar desde tu casa con lo que uno consideraría basura, que a la final no lo es, si uno lo no sabe ya eh, distribuir y separar de manera correcta y poderlo entregar a estas personas que hacen un gran trabajo reciclando. Es una excelente iniciativa. Mi trabajo es de chef, yo soy chef, chef, chef de cocina, he trabajado en muchos restaurantes. Eh, pasé por aquí hoy día y me parece que es muy interesante la iniciativa de Recibesio en el sentido de que tenemos demasiada basura que es, que es, muy, es muy servible y que se, se la mezcla en basura general. Sería importante que, que esta iniciativa se extienda mucho al área de restaurantería, de hotelería. Recuerden que la aplicación de Recivesi va a estar disponible en el mes de agosto. Esperamos que todos ustedes se la descarguen y el, y el reciclaje inclusivo pueda ser una realidad en el Ecuador y en Latinoamérica.